Hola a todos, ¿qué tal? ¿Yo? Muy bien. Si me encontrase mal, diría hoy yo me encuentro mal, o me encuentro regular, o me encuentro bien. Empezamos. El vocabulario de hoy trata sobre trabajos. Entonces, los oficios siempre se dice la persona. Por ejemplo, enfermedad, pues persona que se dedica a las enfermedades sería el médico. O enfermera, sería en este caso así, por el gorrito. Luego, por ejemplo, tenemos el intérprete, que sería persona-intérprete, persona-logopeda, por la voz, persona-camarera, sería así o así, en el caso de ser un restaurante más elegante. Luego, por ejemplo, administrativo, de papeleo, el policía, por la plaquita, persona-peluquera, persona, peluquera, persona Psicóloga, porque esto es el carácter. Mm, profesor, porque esto es enseñar. Y aprender, sería enseñar o aprender. Entonces, profesor o alumno. Luego, eh, carpintero. Esto sería albañil. Y así, arquitecto. Luego, por ejemplo, tenemos al científico biólogo por el microscopio, eh, tenemos a la persona electricista, persona cocinero, que es el gorrito, y cocina, persona mm, azafata, sería el gorro con el avión, y por ejemplo, persona taxista. ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego!